bienvenidos de vuelta a tu serie favorita las playas de república dominicana en donde en cada video visitamos una playa diferente y la evaluamos en base a ciertos criterios que más adelante nos servirán para determinar cuál es la mejor playa de república dominicana por si no lo sabías te recuerdo que la valorización de estos lugares se hace en base a una escala del 1 al 10 siendo 10 la puntuación máxima. los criterios que tendré en cuenta para la puntuación son la ubicación, la accesibilidad de la playa, el paisaje, las actividades y un extra por ahí que es sumamente importante y que espero que no te lo pierdas. Ese lo dejaré para el final del video, así que quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el día de hoy te traigo a una playa que estoy segura no conocías. Se trata de la playa Los Delfines, ubicada en la provincia de Puerto Plata. Esta distintiva playita está a tan solo 5 minutos de la playa El Cambiazo. Para acceder a ella, lo puedes hacer en lancha desde la playa El Cambiazo o a pie desde la misma playa El Cambiazo. La opción que yo tomé y que te recomiendo para ahorrar tanto tiempo como dinero es que te vayas a pie desde la playa El Cambiazo. Para esto, solo tienes que cruzar un estrecho río a cambio de una propina a los chicos que te cruzan en el bote. Pero también lo puedes hacer a pie, que fue así como yo lo hice. Lo único que tienes que tener en cuenta que, obviamente, te vas a mojar. En la descripción del video, como siempre, te dejaré las coordenadas de esta playa para que te ubiques mejor. Esta playa se encuentra a 4 horas y media de Santo Domingo y 2 horas y media desde Santiago de los Caballeros. En ubicación le doy un 4 de 10 por ser tan alejada y porque el camino es un poco complicado y solamente se permiten vehículos 4x4, ya que hay que cruzar por un pequeño río. En términos de accesibilidad, eh, lo primero es que esta playa no tiene parqueos. Es decir, si tú quieres parquearte, lo puedes encontrar, pero solo del otro lado de la playa, que es la Playa El Cambiazo. Es decir, para tú encontrar parqueos, tienes que parquearte en la playa que está antes de esta e irte a pie desde allí. Por eso yo le doy un 5 de 10 en parqueos. Sobre el terreno, para tú acceder a esta playa, hay que cruzar por un camino sin pavimentar alrededor de 10 kilómetros desde la carretera que se convierten en una hora fácilmente por eso yo le doy un 2 de 10 y para tú llegar a esta playa tienes que tomar la carretera navarrete puerto plata hasta la entrada no pavimentada que te voy a mostrar en las imágenes cuando tú llegues a esta entrada solamente tienes que hacer una derecha y seguir todo el camino y si quieres puedes ir preguntando cada cierto tiempo eh, que dónde está la playa el cambiazo porque para llegar a los delfines tienes que estacionarte en cambiazo como ya te comenté desde allí, desde esa entrada no pavimentada, es aproximadamente una hora en camino no asfaltado Y hay que pasar por un río, por eso te recomiendo que vayas con un vehículo 4x4 Ya que es muy probable que en un carro convencional, un carro normal, se te ahogue el motor o algo así Entonces no queremos que te pase eso, así que mejor ve con un vehículo 4x4 por todo lo demás mencionado, en este criterio de accesibilidad tendré que darle un 3 de 10, ya que llegar a esta playa no es tan fácil que digamos. Aunque yo no entiendo por qué es que pasa esto, señores, pero díganme que yo no soy la única que piensa que mientras más alejado está un sitio, más precioso es. Bueno, esperen a ver lo preciosa que es esta playa en el próximo apartado, paisaje. Si nos vamos a esta parte, realmente esta plaquita se lleva una parte considerable del pastel. Tiene un ambiente bien tranquilo, arenas super ligeras y suaves, un agua cristalina preciosa y un paisaje rodeado de árboles que le dan un aura de tranquilidad y privacidad. Sobre la vegetación y la vida acuática, realmente no encontré mucho bajo el agua, pero de que es bella, es bella. A nivel de limpieza en general, la playa está bien cuidada ya que las pocas personas que van se llevan sus propios desechos. Así que en temas de paisaje, la playa de los delfines se queda con un 7 de 10. Ahora vamos con otro de mis criterios preferidos, las actividades. En esta playa en particular, además de relajarte y disfrutar de un buen paisaje y aguas cristalinas, verdaderamente no hay mucho que hacer. Al ser una playa técnicamente virgen, aún no hay restaurantes tiendas o vendedores ambulantes y ¿saben qué? Realmente la prefiero así, eso es parte de su encanto natural. La playa como tal no tiene ningún tipo de actividades disponibles, pero si cruzas a la playa de al lado, el cambiazo, allí sí encontrarás más cosas que hacer, como paseo en la banana y paseos en lanchas. Sobre los precios no tengo muchos detalles pero según lo que escuché son bastante asequibles. Por todo lo mencionado anteriormente, creo que es más que suficiente que en el criterio de actividades le dé un 2 de 10, ya que realmente no hay mucho que hacer de manera extra. Y hablando de extras, vamos con nuestro último criterio y en mi opinión uno de los más importantes y sin embargo, que más se dejan pasar por alto? El tema de la seguridad, señores. En lo personal, como casi en todas las playas de este país, Usted tiene que estar pendiente de sus cosas, ya que a nivel general no hay policías o seguridad que puedan cuidar de tus pertenencias. También está el hecho de que no hay personal de salvavidas en guardia, así que es un motivo más para ser precavidos y respetar el mar. No irte nadando muy lejos, sin equipo especial o solo. Sobre las señalizaciones. Esta playa no tiene señalizaciones como tal, a no ser por unos cuantos letreros que había en la entrada pero que verdaderamente no informaban nada relevante sobre la seguridad. Así que por eso, en temas de seguridad, le daré un 2 de 10 a la playa. No es por sonar extremista ni nada, pero si tenemos en cuenta los criterios que les mencioné anteriormente, es la puntuación más justa que le puedo dar. En promedio, esta playa obtuvo una calificación final de 3,6 puntos de 10. Pero no te dejes engañar, el video habló por sí solo, así que dejo que seas tú quien la busque. A nivel general, esta playa me encantó. Es pequeña, pero acogedora. Si vas, te recomiendo llevar tus propios snacks, ya que aquí no venden comida como te dije, a menos que la compres en la playa que está al lado. Los delfines se llevó un pedacito especial de mi corazón y está entre mis playas favoritas ya que formaron parte de un fin de intenso que tuve en donde emprendí este viaje completamente a solas y en el camino conocí a muchísimas personas maravillosas. No te pierdas el próximo video de esta serie en donde te muestro la playa del cambiazo una comunidad con muchísimo potencial que ofrecer. Ya que te quedaste hasta el final de este video te tengo un dato súper interesante sobre esta playa ¿Tienes idea de por qué le llaman los delfines? Dato curioso, escuchen esto, oigan bien. La razón por la que se llama Playa Los Delfines es porque... Ustedes ven los delfines que están en, en Ocean World, aquí en Puerto Plata. Duraron domándolo un año y medio en esta playa. Esa es la historia de esta playa. Por eso le acuñaron con el nombre de los delfines. Porque eh, los delfines que están ahora mismo, que hacen su show en, en Ocean World... Eh, estuvieron aquí siendo entrenados durante un año y medio entonces como este fue el sitio de entrenamiento de los delfines le pusieron playa a los delfines por esa razón entonces me cuentan aquí que los delfines estaban eh, como en malla ciclónica como una jolita. entonces ahí era, era que lo, lo adiestraban y todo y lo, lo entrenaban Pero, señora, esta playa está muy, muy chula. Es preciosa. Me está encantando cómo se ve todo. Es una playa muy, pero muy, muy bonita. Nos vemos en un próximo video. Y si te gustó, no te olvides de darle like y compartirlo para que tus amigos vean lo preciosa de estas playas de República Dominicana. Así que nos vemos en una próxima aventura.